Hola, algunas de las mejores frutas para tener buena memoria son Los arándanos. Esta fruta es la mejor para el cerebro y la memoria, con antioxidantes que protegen las neuronas y mejoran el aprendizaje y la memoria. Las naranjas. Muy buenas para mantener la memoria gracias a su mucha vitamina C, su ácido fólico, minerales y antioxidantes. Las uvas. Fortalecen los procesos de memoria y previenen el deterioro cognitivo. También contienen resveratrol, un compuesto que mejora el flujo sanguíneo al cerebro. Las fresas. Están en la lista de mejores frutas y verduras que Harvard recomienda para la memoria. Las manzanas. Estas contienen quercetina, un poderoso antioxidante que protege las células cerebrales, mejorando las funciones neuronales y la agilidad mental. También evitan la aparición de Alzheimer.